¿Qué tal, estimados lectores? Mi nombre es Ignacio Elizalde. A nombre de los autores les quiero presentar brevemente el artículo Modelación matemática de un reactor de tanque agitado con catalizador disperso para la obtención de mitil oleato a partir de trioleína, publicado en línea por Ciencia ErgoZum, volumen 27, número 2 en el presente año. El contenido del artículo está distribuido en tres secciones principales, que son Introducción, Modelos Matemáticos y Resultados y Discusión. En la introducción, documentamos brevemente la importancia de los combustibles fósiles y su relación con el deterioro ambiental. Enseguida abordamos el tema de los biocombustibles y cómo estos pueden coadyuvar a sustituir parcialmente a los combustibles derivados del petróleo, principalmente el diésel, al reemplazarlo por biodiesel. Se describen de manera muy general los procesos de obtención del biodiesel y se destacan las ventajas de los procesos de conversión química heterogéneos. Además, se presenta un breve recuento de los avances en este proceso, haciendo notar la falta de estudios de modelación matemática para tener una mejor comprensión del funcionamiento de los reactores así como de los principales factores que afectan el rendimiento de los productos para representar el proceso de obtención del biodiesel se emplearon moléculas modelo con la finalidad de contar con sus propiedades físico-químicas particularmente para representar el aceite de alimentación se utilizó trioleína y para el producto principal o biodiesel se utilizó el metil oleato. Dentro de los modelos matemáticos se establecen los modelos del reactor de la cinética de las reacciones, correlaciones para estimar las propiedades de los fluidos y sus interacciones con los sólidos, así como la codificación y resolución de las ecuaciones resultantes en un software específico. Los factores estudiados que más influenciaron el rendimiento hacia metil oleato dentro del intervalo estudiado fueron la concentración del catalizador, el tipo de catalizador y el espacio-tiempo, mismo que fue analizado y optimizado para un arreglo de dos reactores en serie. Otros factores estudiados fueron tamaño de partícula y composición de la alimentación al reactor. Así a partir de la información existente en la literatura, como son datos de constantes de rapidez de reacción, de equilibrio de absorción y correlaciones para estimar propiedades del fluido, así como los principios de conservación, fue posible establecer un modelo matemático que representa el desempeño de un reactor para estudiar algunos factores que afectan la conversión de trioleína a metiloleato así como realizar la optimización del tiempo de residencia de cada unidad de reacción para optimizar sus volúmenes. Trabajos futuros deberán conducirse para estudiar otros factores tales como la lixidiación de los sólidos y la termodinámica de las soluciones, asimismo para validar el modelo propuesto en este trabajo. Solo me resta invitarlos a que lean nuestra contribución y desearles lo mejor. Gracias.